Hola artistas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Manuality Expert. Hoy os traigo un nuevo tutorial donde aprenderéis a hacer animaciones sencillas con Procreate. No importa si eres principiante, porque es muy sencillo. Quédate conmigo. Vamos a crear un nuevo lienzo para YouTube. Fijaros en las dimensiones. Ahora buscaremos en la paleta de colores el color del croma, un verde claro, y lo arrastraremos. Selecciona un color blanco en la paleta y un pincel suave, yo en este caso utilizaré uno que se llama italiano. Comenzaremos a hacer estrellitas por todo el lienzo. Esta primera animación os ayudará en vuestros inicios haciendo vuestras propias animaciones pero quedaros hasta el final porque la última animación es espectacular y hará que vuestros vídeos queden mucho mejor. Pues el siguiente paso será crear una nueva capa. Le bajaremos la opacidad a la anterior. En la nueva capa volveremos a dibujar estrellitas al lado de las otras. Repetiremos esto unas 5 o 6 veces. Si quieres que la estrella haga más movimiento, haz más capas. Cuando acabemos, le subiremos la opacidad a todas las capas e iremos al lienzo y activaremos la opción de Ayuda de animación. Después duplicaremos las capas para repetir el movimiento. Puedes cambiar los fotogramas por segundo entre otras cosas. Más o menos así nos quedaría, solo faltará ir a compartir y darle a la opción animación mp4, allí podrás guardarlo. Vamos a probar nuestra animación en un vídeo, abrimos un programa de edición de vídeo y exportamos el clip a la pista, le daremos a la opción croma y así nos quedaría. También puedes poner todo tipo de filtros para que tu animación sea más chula. Si quieres aprender a editar vídeos suscríbete a mi canal ya de ya para que así Youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Para realizar la siguiente animación repetiremos los primeros pasos en cuanto a lienzo, color de fondo y ayuda de animación. Dibujaremos círculos aumentándolos de tamaño hasta formar un corazón. De esta forma mirad. Seguidamente, duplicaré la última capa y dibujaré el cuadradito de Me Gusta. Sobre todo, no lo hagas en la misma capa, haz una línea corta en diferentes capas. Cuando lo tengas, puedes alargar el clip para que dure más. Puedes hacer que salga una goma y borre el corazón, o que salga la palabra LIKE. Dale un like a este vídeo si te está gustando y si te estoy ayudando. Mirad, a mí la animación me ha quedado de esta forma, luego lo guardaremos y lo insertaremos en nuestro vídeo. Buen artistas, espero que os haya gustado mucho este vídeo y ya sabéis, si queréis aprender más sobre Procreate no os podéis perder todo mi contenido. Búscame en mis redes sociales o en mi blog manualityexpert.com. Adiós arti...